Hola qué tal, soy Pebeider, de jugando linux.com. Hoy os presento Paint the Town Red. Pain the Town Red es un juego un poco violento, bueno, quítalo de un poco, porque es muy violento. Muchísimo. Como podéis ver tiene un estilo poco voxel, ¿no? que minimiza esa violencia, gore, en algún momento, o en muchos momentos. Y oye, bueno, vamos a ver qué tal se da el juego. Está he hecho con Unity, vale, funciona bien en Linux, no he tenido ningún problema. Pero luego un juego para adultos, vaya a ver, vale. Ahora fuera de broma, está hecho por South East Game y bueno, pues como podéis ver, eh, un juego sencillo entre comillas, vale. No tiene, tiene mucho de repartir tortas y y aunque tiene un modo un poco más avanzado, ¿vale? Un poco más de historia, un poco más de. tipo mazmorra, morra like. lo han lanzado hace poco, ¿vale? En verano, en julio de 2021, acaban de sacar una actualización, sigue un poco trabajando un poquito en ello. La versión en PC, pues bueno, podéis ver, tiene un multiplayer, ¿vale? Además que tiene un editor de niveles. Voy a ponerlo en español, esto es un fallito que a veces pasa que lo vuelve a poner en inglés. Os tengo que decir eh, bueno y los juegos principales, bueno el multijugador, he de deciros que no he podido parece que no hay partida o algo no me funciona bien, ¿vale? Sé que se puede crear partidas, puede jugar con algunos amigos, ¿vale? Si tienen el juego, mira aquí, hay una partida hay Uno que parece ruso Bueno, os voy a enseñar el juego multijugado, no lo he probado, no lo voy a probar ahora, ¿vale? El juego tiene principalmente, bueno, aquí hay niveles que han hecho otros jugadores, pero tiene tres modos, ¿vale? Modo escenario que es el que más me ha gustado a mí, ¿vale? Son, pues localizaciones independientes y el objetivo es ser el último que queda en el sitio, ¿vale? Ya sea en el bar, ya sea donde sea, el salón, en la prisión, ahora os enseñaré los, los escenarios eh, hay un tipo arena, ¿vale? Bueno, que te metes aquí en una especie de coliseo, ¿vale? Y bueno, pues... Lo mismo Tiene que ser el último que queda en pie Y por último está el que ellos, bueno Hacen más hincapié Que es el... Eh, las profundidades, ¿vale? Un, una historia aquí genera un mapa, a una mazmorra, en unas cueva, hay diferentes biomas, no, diferentes, unas islas, cavernas, cuevas, eh, como he dicho, mazmorra. Eh... Aquí, bueno, estos son las. Ahora lo jugaremos también y yo lo enseñaré, ¿vale? Voy a empezar por los escenarios, ¿vale? Que quizás el que más me ha llamado a mí. Eh, ¿Qué tiene? Bar de, mo de motoristas, un sitio creo que propicia a que se reparte en torta. La discoteca, ¿vale? La prisión, que puede ser otro sitio, ¿no? Un poco tenso, por llamarlo de alguna manera. Cala pirata, esto es un puerto con. Bueno, con una taberna, con un. Por la noche, la versión por la noche y el salón del oeste vale que eso bueno otro clásico no tiene también deciros casi todos tienen vamos a empezar por la bar de moteros que el más tiene un modo desafío vale donde podéis ver que otros jugadores lo han hecho completado en un tiempo vamos si yo lo termino en estos tiempos lo puedo probado, soy un poco el juego intenso vale y luego están las modificadoras que voy a enseñar uno que me ha hecho gracia vale si habéis jugado super hot pues venga, vamos a empezar. Bar de motociclistas. Bueno, sería más bar de moteros, ¿no? Bien, pues aquí está. El bar. Escenario simple. Y como podéis ver, hay muchos objetos. ¿Vale? Objetos. ¡Oh! El cuchillo, el cuchillo. Lo voy a agarrar ahora. Objetos. Estos tíos te miran con cara de... No, buenos amigos. ¿Y cómo empieza el tema? Pues bueno... Tenéis la patada, puñetazo y bloqueo, ¿vale? Además de que podía agarrar objetos. Vamos a empezar, sin más. Venga, que este me está mirando mal. Tú que miras, tira para allá. Vamos, y, a empezar, y empieza la fiesta, ¿no? Y aquí ya, pues como cualquier. Lo típico, ¿no? En cualquier bar de motero. Eh, pues sería la tangana. Y aquí a repartir guantazos a diestro y siniestro. Pero como podéis ver, la patada se tiene que recargar, ¿vale? A ver aquí, ¿qué pasa, tío? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, estos se han cabreado Le he cortado el rollo, espérate, tío Toma, que te doy con el micro ahora cojo la guitarra Esto sí que mola, tío <risa> Esto mola Lo que, lo que, lo que yo Me ha encantado, eh Es un guitarrazo, ¿eh? eh Puedes lanzar los objetos, ¿vale? Esto es muy, muy sádico sádico tiene su pontillo este sádico hay un fallo que tengo aquí no hay nada para coger vamos a coger vamos a romper aquí la silla en el amigo la silla parece que no lo ha hecho mucho ah yo me había dejado por aquí un cuchillo no mira perdona Me ha dado ese. Bueno, a ver, aquí ha hacen daño la peña, ¿eh? No creáis que. Ostras, pero bien. Tienen... Y según con lo que te peguen también, ¿eh? No me puedo creer que se lleva el cuchillo. <risas> Ay, Dios mío. No. Bueno, una bola de villa. A ver, ¿quién se lleva el premio? Tú. El taco el saco bueno otra cosa que podéis ver potenciadores vale acabo de eh... me voy a ir por un grupo joder mira cuando ya empieza a repartir muchas cosas te empiezan a perseguir mira voy a darle el potenciador ahí ya vais este es el primer potenciador no te dice que lo remate ¿En el juego es que, no. es que es que tiene tela ¿eh? El, el. dice que según donde golpees, aconsejan bueno pues da en sitio donde puedas rematarlo fácilmente. Por ejemplo, pues eso, la cabeza. Ay, ay, ay, ay, ay. Lógicamente, ¿no? Uf, está intenso, eh. El juego es intenso. Eso sí Descarga de adrenalina Te quedas en la gloria Y bueno He tenido un día malo No amigos La violencia es el último recurso Pero esto es un videojuego ¿Vale? A ver Es muy gore También por pues el estilo de los gráficos Ayuda a que no sea tan explícito ¿No? Ay Dios Cómo me ha dado? Que eh, persigue alguno aquí Viene este, toma, se le ha dado bien Y a este también Ostras Yo creo que las bolas de villas son efectivas ¡Y! ¿Qué que ¿Aquí qué hay? ¡No! Bueno, ¿cómo acaba eso ahí? ¡Madre mía! Pero ¿qué sí que te pasa, hombre me mira así, Uf, madre mía. ay, amiga, lo siento, pero es que me estás mirando muy mal. Oh. Esta... Uy, uy, uy, uy Esto es otro clásico, ¿no? ¿Qué os pasa? ¿Qué venís? ¿Venís por aquí? queréis? ¿Pelea? <ríe> ¿Queréis pelea? Yo de doy pelea Ostras Este se me bien Bueno, mira Acabo de activar el segundo potenciador, ¿vale? Pero voy a buscar alguno de los... Mira, creo que los cocineros No, espera Ostras a ver Me queda alguno más por aquí eh. Bueno, estoy andando bien con el bate eh. A ver, este se levanta ¿Dónde va? Bueno, vamos a activar el, el, el potenciador ¿Vale? El potenciador es tan sencillo como Uf. ¡Ostras! ¿Qué se ha levantado, tío. tiene muy mala leche, ¿eh? Pero muy mala leche. Ahora yo cojo esto. esta había caído. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que voy con el cuchillo, criatura. ¡Ostras! Bueno, estoy bajo de... Atención Aquí queda mucha peña todavía A ver Necesito protección Necesito protegerme No bloqueo bien, vale ¡Ostras! Onda de choque Mira. Ahí lo lleváis Uff Había uno que le decían el Joyas, ¿no? Este era el Joyas Este le vendría bien Uff A ver, a por aquí Oh. Uff Ostras lo haga mandado bien Estoy ya a punto de caer, ¿eh? ¿Tú qué? ¿Alguien más por aquí? Oh, oh, he muerto, amigos Esto es algo que no me gusta Me da una tecla Y, y sale y no te deja Volver a... Bueno, vamos a probar otro ah, <ríe> Iba a enseñar también una cámara que tiene muy graciosa vamos a probar otro escenario vale antes de probar otro escenario os voy a enseñar un modificador bueno está gracioso vale Es que se pone en plan como el famoso juego super hot vale todo se mueve cuando tú te mueves así que toma pues, ahora qué? Bueno, está gracioso, ¿no? Está bueno, solo era para enseñaros este modo. Bueno, mira, ve veis que tiene aquí una cámara que podéis crear un GIF. De ese momento sádico que os ha gustado tanto. ¿Vale? Podéis crear un GIF. Poner lo que queráis. Por ejemplo hay que crear gif y te lo guarda vale crear gif tiquiti y ahí te lo guarda puedes de subir y hacer lo que quieras vamos a probar otro escenario vale qué escenario qué escenario discoteca prisión cala pirata ¿Salo? No, que es un clásico. Vamos a quitar los modificadores, ¿vale? Vamos a quitar los modificadores. Venga, vamos a darle al tema. Qué bruto este juego, ¿verdad? Qué bruto. Ah, esto está gracioso. Bueno, podemos pues echar un vistazo, ¿vale? Porque aquí la peña, por pues el primer, Mira, este. Me está tan tranquila. Y una escoba. <ríe> Recoger armadices. ¿Y vosotros qué tal ahí? ¿Bien? ¡Toma! Oye, pues la escoba da, eh. Oh, <ríe> estás animado. ¿Qué tenemos aquí? No me lo puedo creer. ¿Qué pasa aquí? alguien? Otra, tío. Ya lo que faltaba, ¿no? <ríe> ¡Ay! <ríe> ¡Oh, y ahora con la culata! <ríe> sí, estas son las risas sádica que te saca este juego. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! uy gente cabreado, ¿no? Que... Ojo oh, oh. Esto no está mal Y es que provoca demasiada gente, ¿vale? Y mira, esto es lo que pasa Ahora llevo una manada Literalmente detrás mía Cabreada Otra cosa que puedo hacer es provocar a muchos Que vengan aquí Venid, venid, amiguitos Venid Y ahí lo lleváis y ahora rematarlos, ¿vale? Importante, hay que rematar a, a la gente Porque se vuelven a levantar uy, uy, uy, uy. Estos son, gente, son gente dura, de verdad, ¿eh? Bueno, una ticcada, no. toma ¿Otra onda? Espera, Otra onda haya muchas peña, Pero bueno, ¿qué hace este tío aquí? ¿En serio? <risa> ¿En serio un tío en pelota? No, aquí no. A ver, había algo más por aquí, a ver, otro. Bien bien. Pues ¿Qué daño, eh? ¿Alguno más? ¿Qué hay por aquí. Bueno, el salón. Pero bueno, ese hombre ahí en pelota. No tiene peleza. ¿no? Ni la ha conocido. Sí, y el tío ahí. Míralo. Sí, RKR. Como diría caer por su huevo. Y perdón por la presión. Voy a ver si llega el segundo Voy a ver si llega el tercer potenciado, ¿vale? A ver aquí, qué había Sartanes También me vale A sartenazo limpio oh, oh. Voy a arrancar la mano un tío con una sartén ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras! No sé, aguantan bien. Vamos, que te peguen un cuchillazo en la cabeza. Mira este. Uf, ¿qué tenemos aquí? ¿Un candelabro? Bueno, vamos a, vamos a seguir repartiendo por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Este. Esto es provocar demasiado a la vez Uff, que salí pitando A ver Ay, no, no arde el... Esto tengo que usarlo más, el bloqueo o sea, Eh, tan fuertes los tíos ¿Dónde estaba ese? No me lo puedo creer <risa> Bueno, el juego funciona bien, ¿eh? Venga, hombre, que yo quiero llegar al tercer potenciado. A ver, luego por aquí. A ver, otro truco puede ser ponerse un poquito de gallina, ¿vale? Esconderte un poquito. Aquí, en plan cobarde. Total. Escondidito. Que se peguen los demás, ¿no? Que te dejen a ti tranquilo. Pero es que nos mola, ¿no? Uh. No. Vamos a correr de aquí Vale Vamos a poner a este potenciado. Madre mía <ríe> ¿Esto qué es? Esto es un rayo divino, ¿no? Es una especie de rayo divino. Uf. vale, y todavía me queda aquí un poquito. Literalmente ha deshecho a la peña, ¿no? Eh. Nos van quedando menos, ¿no? No sé dónde mirar. Eh, ¿Cuánto? Ups amigos. Oh, me han matado Uf, quedaban Madre mía Quedaban 26 Bueno, ya habéis visto los escenarios, ¿vale? Vamos a probar La arena Arena Aquí tenemos Modo desafío En cuanto lo ha hecho La, la gente, ¿vale? Tabla de clasificación, total tal, y rondas. Vamos a jugarlo. Ronda 1. Los es que van a morir te saludan. Bien. Allá veis, ¿no? Hay que ir los a pillarse esto rápido. la música mola, eh. Os lo he dicho, el sonido en este juego, la ambientación me, me, me encanta. Porque te mete, eh, te mete. Yeah. ¿Dónde va? Oh, Dios mío, una lanza. Yo, yo casi diría que... Lo mejor del juego. Ay, la peña, ¿cómo eh! Vitorea me. Sí, soy el campeón. <risa> Madre, que lo ha <risa> te, ¿Cómo te vitorea, eh? Cuando te, te pilla alguien. ¿Quién viene por aquí? ¡Toma! ¿Y a ti? ¿Para rematarte? <risa> ¡Ey! ¡Que me quedaba uno! esas, ¿no? ¡Hasta la vista, amigos! Bueno, pues la pelea uno completa No está mal Próxima pelea Eh, esto ya no pinta bien Estos son piratas <risa> pirata. Y son todos contra mí Pero esto que es, tío A ver, por lo menos habrá algo Bueno, pues una pala y Estos ya son ve, como, como decía, aquí ya La dificultad, a ver si pica alguno por aquí no, no son tontos No se meten en la trampa, ¿eh? Pero sí puedo ir separándolo un poco Se ha dejado algo, mira, un cuchillillo Esto es como... ¡Uf! ¡Toma! Pero ahora me he quedado sin nada, tío Dame algo. No hay nada. A ver. Uh, mira, aquí tenemos una especie de. No, un arfón. Sí. Este, este, este. Está solo. Mátalo, mátalo. No se me da bien ese rematarlo. Bien, un brazo ahí. Bien, bien, bien. Esa, esa, esa, hay que cogerla, hay que cogerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pala? Aquí ¡Ay! ¡Oh! <risas> ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Soy Glidator! Este está solo... Aquí hay otro. Y otra cosa sería empujarlo aquí a las trampas. Espérate. Cuando venga aquí uno. A ver, a ver, mira, este, este, este, este, este te este, este, este, voy a empujar. Y casi. Esto no se complica, eh, tío. Esto se complica. ¡Ostras! ¡Por Dios, cuántos quedan! ¡Oh, no he pasado de la segunda! ¡Uf! ¿Intentamos otra vez? ¿Pero empieza en la arena 1? ¡Oh, si empieza en la arena 1! Eso es mío, amigo. ¿De va No lo voy a quitar. Bueno, ahí hay un tío ardiento. No voy a entrar. Vení, vení, vení. Me queda. Ahora, este lo hecho más rápido, eh. Uf. Las arenas son intensas. ¿Qué es que son. Estos van en manada y son muy. puñeteros, eh. A ver, rápido, búscate un arma, tío. Búscate uno que tenga arma. Este. Quítasela. Ay, ay, ay. A ver si consigo. A ver si el truco está en intentar engancharlo. Bien. La pala. Bien, bien, bien. A ver, a lo mejor si corro, golpeo. Bueno, mira, buena técnica, eh. Toma. ¿No había otra arma por aquí. Ajá, esta tiene buena pinta. Mira, esto. Mira, voy pasando y rebanando. Uah. Toma. El público está contento, eh, conmigo. tanto espectáculo Y ahora, preparado. Oh, ¡Vamos allá! ¡Piratas! acabamos Tercera ronda, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, no! Ya recuerdo esto Mira, aquí tengo amigos Que me ayudan, ¿vale? Los amigos con la guitarra eléctrica ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los boxeadores Que... Que no vea Que no hay manera de tumbarlo, eh Esto, a ver Tiene algo por ahí Me parece que no hay Es que no hay manera, tío Esto, Los poseadores son A ver, ¿he visto algo por ahí? No, no, no, no si los atraigo aquí. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Pero quedará ahí. No son tontos, ¿eh? No son tontos. Poseadores, pero no son tontos. Nadie tiene armas aquí, tío. Oh, sí, un bate. Vale, voy a hacer lo de antes. Ay, aquí hay botella. Voy a correr mucho y... Molesta tío. Se no mueren, ¿eh? A ver. Uf. Oh mira, uno cayó ahí. Bueno, lo más esto me puede ayudar, tío. Venga, venga, corre, corre, corre, corre. Ah, venga, venga. Bueno, voy a volver al sistema antiguo. Corro y... Me golpeo. Ostras, es que... Son boseadores, aguantan, ¿no? Aguantan lo suyo. Cabrito, eh. Venga, vení, vení, vení, vení, vení, venga. Nada, ¿no? Caen. Si cruzo yo. Oh. Vale. A ver, a ver. Por, aquí, por, aquí, por aquí, por aquí Nada, venga, vamos Tío, no hay más nada en el suelo A ver esto qué hace Oye, A veces si se queman, tío Nada, tampoco Tampoco se acercan al fuego No son tantas, eh ¡Ay, ahí lo he pillado! ¡Me he quemado! ¡Oh, por fin! Los son un poco pesados, ¿eh? Te tres, de tres. Vamos los mocos. Cuarta ronda. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. <risas> Los... ¡Ay! Oh. Oh, Dios, eso. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! espérate. ¡Ah! que son duros de pelar, eh. Bueno, se ha caído, ¿no? Eso pues okay, que, eh. Uf, se le ha dado bien, eh. ¿Qué es esto? Y he visto algo. No sé si no me lo quita el otro. Oh, un puño americano, bueno. ¿Quién queda, amigos? Bueno, lleva los ojos inyectados en rojo. Ay. ¡Oh, Dios, me ha dado bien, ¿eh? ¿No muere o qué? A ver si hay algo más por aquí para pegar. Bueno, una copa, no sé yo. Ah, por fin me he quitado esa en medio. es lento, ¿no? Con la... Que hace mucho daño... No, pero este lo trajo, estoy destrozando al tío y ahí sigue el pie. Lo trajo. Ay, por favor, hay algo más por aquí que pueda yo pegar. algo Algún objeto contundente Ah, ah, ah, no Este ya lo he usado Pues nada, me parece que vamos a acabar Polinesios Eh Me cago en la leche Bueno Aquí lo vamos a dejar la arena, vale bueno, por último voy a enseñar las profundidades, ¿vale? Profundidades, con introducción, vale. Profundidades. Aquí empecé en una especie de. no sé, baja a unas profundidades, nunca mejor dicho. Esto sería como el juego menos visceral Un poco de... Aquí hay una historia, ¿no? Aquí está pasando algo raro Para allá abajo, como Vanguard, ¿puedo cambiar? Ah, vale, aquí tengo diferentes tipos de. ¿Qué? Brujo. Puedo usar el brujo, el guerrero, el espectro. El guardia, yo creo que está el guardia. Me han traducido aquí un poco raro. Me voy a coger el brujo. Venga, el brujo parece un poquito lento. Por aquí parece que ha habido... ...un accidente. Vamos a ver qué pasa. Las cuevas. Bueno, bien, empezamos aquí, dice, prisiones para coger vampiros, no sé qué es esto de vampiro. Ajá, la habilidad especial es que lanza, ¿vale? Voy a coger este martillo y elijarme a... Pues aquí está el zombie... Vale, pues supuestamente, ahí tenemos una brújula arriba Y bueno, pues deberemos de dirigirnos a algún sitio Vale Aquí quizá a lo mejor no es ir buscando tanto pelea Como, vale, ahí me marca una flecha ¡Ajá! Mira, esto está muy bien ¡Bueno! ¡Eh! No, me han rodeado un poco difícil porque cuando se te acaba el potenciador está un poco vendido porque realmente los puños y esto no me gusta o sea... bueno vamos a ver aquí que hay Algo. Presiona ahí eh. ¿para qué? Morines, tío, no me deja. A ver, recarga, recarga. Y se vuelven a levantar. A ver, dispersión eh 500 monedas de oro. Pues nada, vamos a seguir para adelante. Esto seguro que va a algún sitio. Eh. Buena cabeza. Vale, por lo menos que aquí un cuchillo. Oh, ¿sí que lo... a... Me han matado, han muerto. Caíste los horrores de abajo. Voy a probar el espectro, a ver qué hace. Venga, cuevas. Ahí? Sí. ¿Qué hace este? Uh. algo aquí necesita ayuda, me dice Bueno el espectro. El espectro pega aquí un un spring. Tiene una hostia de las buenas, ¿no? Bueno, vamos a correr. Vamos a ver. Aquí tenemos uno, uno por aquí. Eso está cerrado y esto también está cerrado. Vale. Yo aquí lo suyo es correr y no entretenerte tanto en matar a la gente. Por aquí o por aquí. Vamos a ir por aquí, a ver. Pero aquí hay mucha peña, ¿no? Vamos allá. A ver, este que ha He visto hasta ahí, nuestra... Viste velocidad, listo, ready. A ver ahora ese. ¿Qué es eso? Ah, vale Y puedo dar varios Ostras. Este personaje me gusta más ¿Esto qué es? ¿Qué he escuchado ahí? Ah, bueno Tenemos aquí un... No recuerdo esa calavera La madre que lo trajo A ver ¿Qué hay aquí? me Esta otra clara de aquí. Ah, vale, el potenciador se me baja cuando corro. ¿Qué Bien. Vale, pues a ver en esta caverna si sí hay algo aquí O no por donde salí O no por donde seguí Hay unas flechas que me indican Vale, por aquí Vamos allá no Esto es donde me lleva Ah, vale, uff, uh, no hay vuelta atrás. Esto pinta que aquí la cosa va a estar más complicada. Uff, uh, sí, la cosa está más complicada. A ver si encuentro algo que me ayude. ¿Esto qué? Es? Dice E eh, para... para un aumento de velocidad, pero no tengo. A ver, son mutantes, tra el dicho ese, y aquí qué pasa, me puedo alargar de aquí, no. ¿Listo? A ver amigo. Uf, qué mala leche tiene eso, ¿no? Vamos a probar esto, a ver qué tal. Ostras. Uf. No tengo salida, tío. O sea, tendré que cargarme a todo esto. Y esto es tan difícil de, de matar. El bicho ese pegándome cañonazos láser. Por aquí acabé, amigo. bueno, ya veis, no... 20 Town Ride. el juego está entretenido, ¿vale? no esperáis... Eso. un super juegazo a un juego entretenido tiene la cosa esa, ¿no? de que... un poquito gore, un poquito sádico a veces gracioso, a veces... <risa> pasa un poco para mi gusto pero, oye, he pasado un rato aquí entretenido a mí lo que no me gustan los escenarios vale lo que he dicho escenarios que tiene está entretenido Os voy a enseñar este grave la visión que también está gracioso me cago ya no empezado aquí no le pegas a mi amigo hombre no le pegas a mi amigo y aquí se ha armado la buena encerrado aquí no mira lo que estaba diciendo si es que al final ay, ay, ay. al final un juego bueno no es un sabes un juego muy complicado elaborado quizás el... la mazmorra un poco pero al final aquí llevo una hora no vale que te pego mira ese con las pesas Espérate. las pesas tienen que pegar bien Aquí llevo entretenido una hora enganchado y dale, y dale, y dale, y no paro. Y se pasa el tiempo por lo que he dicho, ¿no? Entretenido, entretenido. Ahora bueno, que os parece a vosotros. A mí, pero bueno, siempre tiene que haber un tiempo pelota por ahí. ¿Qué os parece a vosotros este juego? A mí.. Bueno. Ostras. Se va con el típico el típico cepillo de dientes a modo de cuchillo. Aquí, pues no hay mucho, eh. Oh, estoy rodeado, amigo. No, no, no me matéis. Estoy en una celda. De tres, ¿Seis tipos que me quieren linchar? El bloque parece que... Eh. Vale. Era normal que pasara eso. Lo que he dicho. El juego engancha, ¿vale? Y pasa un rato... Bueno. Entretenido. Y te lo pasa bien. Pues nada, a dar las gracias a los chicos de South East Game. Por habernos cedido el juego para probarlo. Lo tenéis en Steam el estado de oferta, lo mismo está de oferta con la nueva actualización eh, deciros que, que no ha parecido es que hay una demo o sea que lo podéis probar también en la demo y nada, animaros que si os gusta si os ha gustado, pues nada, a la lista deseado y a ver si lo compráis pues nada esto ha sido todo un saludo, seguidnos en nuestros canales de Youtube Twitch Matrix, Telegram y nuestra página web, ¿vale? Jugando en Linux.com, las noticias para los jugones de Linux. Sin más, hasta otra. Adiós, adiós.